Hola a todos, mi nombre es Andrés Velasco, pertenezco al equipo de Pro Hackers eh, que se encarga del desarrollo de la versión digital de la razón y hoy vengo a hablaros de cómo afectan los tiempos de carga a la conversión de las páginas web. Antes de nada, Corti, muchas gracias por darme la oportunidad de eh, participar en tu podcast en el episodio 200. Enhorabuena por el curro y cariño que, que le estás dando a este podcast. Como iba diciendo. Hay numerosos estudios que demuestran que cada segundo de más que tarda tu página en cargar, esto puede afectar drásticamente a la conversión de la misma. Nosotros podemos, podemos encontrar casos en los que solo dos segundos te pueden tirar la conversión a la mitad. A esto, a esta problemática hay que añadirle que desde el año pasado, Google viene avisando de que va a premiar a aquellas páginas que trabajen por y para la experiencia del usuario. Lo va a hacer en base a sus core web vitals. Esto lo avisó en mayo de 2020, dijo que lo iba a aplicar en el mayo de 2021, pero a fecha de hoy no está aplicado. Eh, dijo, así que lo han retrasado para mitad de junio. Yo creo que es porque la gente no ha hecho los deberes y ha habido algo de algo de presión. Es un cambio muy importante y va a afectar a mucha gente. Yo creo que a estas alturas hemos escuchado todos de qué va, lo, al menos oído de, de qué van las Core Web Vitals. Eh, son tres métricas muy importantes, aunque luego hay eh, otros, otros otros indicadores por debajo que, que digamos que apoyan estas métricas. Tenemos el LCP, el FID y CLS. Eh, os lo voy a explicar con ejemplos de la razón, así rápidamente para que lo entendáis. Pero vamos a ir un momento al, a cómo estábamos antes en la razón respecto a estas tres métricas. ¿vale? El CLS es el Cumulative Layout Sheet que eh, lo que mide son los cambios inesperados que se producen en el diseño mientras se carga la página. Eh, ¿Cuándo se produce esto? Pues por espacio no reservado en imágenes, eh, publicidad y eh, comentarios y otro, y otro tipo de elementos. Esto os ha pasado a todos seguro que estáis en una página, carga la página, eh, os ponéis a leer el contenido de la página y de repente, y de repente ¡pum! Os lo baja hacia abajo. ¿Por qué? Porque ha habido un contenido que se ha cargado por encima que no tenía el espacio reservado. Otra, otro core web vital es el LCP, el Largest Content Paint, que, que es el tiempo que tarda en cargarse el elemento más grande del Viewport. En el caso de la razón, es eh, la imagen de los artículos. Eh, antiguamente, eh, en el pasado, esta imagen tardaba muchísimo. Era una imagen súper grande que al final se cargaba en un cuadrito pequeñito. Y, y nos estaba afectando bastante. Otra cosa que nos afectaba, nos afectaba era el, el, el tiempo, eh, perdón, la ordenación, cómo se ordenaban los scripts y los estilos a la hora de cargar la página, que también afecta a DFP. Y la tercera métrica de Core Web Python, la importante es First Input Delay, que es el tiempo que tarda la página en habilitar el primer input del usuario, que puede ser un scroll o puede ser un click. A esta métrica le ayudan por debajo el TTI y el TBT. ¿TTI qué es? Time to Interactive. Esto es el tiempo que tarda la página en habilitar todos los eventos e interacciones de la página para el usuario. Y el TBT es el Total Blocking Time, que es la suma de los pequeños tiempos en los que la página está bloqueada hasta el TTI. ¿Vale? ¿Bloqueada por qué? Pues por Javascript normalmente, pues eh, contenido que, hay, que, que se carga y que bloquea el hilo principal de, de la página y eso pues al final suma y tú lo notas como, como usuario. En este caso, en la razón en lo que nos afectaba aquí era el uso de un framework de Javascript que es eh, React, que es demasiado pesado para lo que estábamos utilizando. vale ¿Cuál es el presente de la razón? El presente, el presente viene a raíz de una historia que, que os cuento. Y es que en octubre, noviembre de 2020, eh, nuestro CTO, eh, Jorge, viene al equipo que nos estaba apoyando bastante y nos dice, hey chicos, yo creo que RIA nos está afectando mucho y viene la score web vital, eh, vamos a caer en picado, tenemos que ver una solución. Y nos propone evaluar el uso de Preact, que es un framework pues, que tiene misma funcionalidad menos pesado y que podría ser una transición pues algo light like. bueno resulta que en ese momento eh, en el roadmap no encajaba pero pero algo algo chirriaba ahí en el ambiente esto había que hacer algo no podíamos dejar a ria así que a final de año eh, decidimos que había que meter un impulso y que ni ria eh, ni priad eh, lo suyo era utilizar vanilla js javascript de toda la vida por qué porque en un medio como la razón no estamos ofreciendo una interacción una funcionalidad de última generación para el usuario sí tiene su parte de, de perfil tiene sus eh, tiene sus menús pero todo eso es sustituible con javascript vanilla y aquí en el equipo hay grandes profesionales que lo pueden hacer con alta calidad qué pasa pues al final nos eh, liamos la manta a la cabeza y decidimos que tiene que ser a antes de antes de abril tenemos que soltar la razón con javascript vanilla en vez de con React así que de, de esa decisión pues sale un backlog de tareas que eh, que sacamos a raíz de una semana de una semana solo de estudio tuvimos al equipo una semana eh, parado en las tareas del día a día pues para evaluar qué es lo que había que hacer y salieron pues muchísimas cosas, por supuesto, porque había que sustituir funcionalidad de, de React con Javascript Anila. Eh, después de ese de ese cambio, eh, fue drástico, pero lo hicimos haciendo de manera paulatina. Ya en diciembre ya empezamos a aplicar cambios. De manera que en el Chrome y el User Experience, que son los, eh, los datos que aporta Google para el análisis de las la Core Web Vitals, vemos que ya desde eh, diciembre se ven unos cambios importantes y empezamos a reducir eh, eh, el porcentaje de usuarios que tienen una mala experiencia en la página en favor de eh, los que la empiezan a tener eh, buena. A día de hoy, eh, esto, esto está grabado en mayo pero con datos de abril porque eh, estos datos eh, no te los das al día a Google te los da con, con 28 días de, de retraso. ¿no? Es algo algo es algo. Pues eh, nos encaminamos hacia hacia un mundo verde, ¿no? Que llamamos aquí, que es que todas nuestro, nuestras Core Web Vitals estén en verde. Luego, en, en Google Search Console eh, también podemos ver cuál es el porcentaje de páginas con buena experiencia para los usuarios, que en este caso... Ya estamos en el 98,6%, muy por encima del 75% que creo que es el baremo, que es el límite mínimo que, que va a exigir Google para el cambio de, del algoritmo. También notamos el cambio, eh, la mejora en el número de, de páginas, tanto en mobile como en desktop, que servimos, que aportan buena experiencia y vemos cómo se reducen las que aportan. Eh, las que aportan mala experiencia o necesitan mejora. O sea que esa decisión de, de quitarnos Riat del medio y pasar a, a JavaScript fue, fue la correcta. Es lo que nos vienen a decir estos números. ¿Cuál es el futuro de la razón desde el punto de vista eh, de rendimiento, de tiempos de carga y de conversión? Pues seguir por esta línea. Seguir pero en la línea de, de, de los profesionales, de los que saben de estos. Hay, hay artículos muy buenos en Internet que te pueden dar pistas de por dónde tienes que tirar, qué es lo que deberías poder hacer en tu página. Como, por ejemplo, la performance checklist que se sacó aquí el señor Vitali Friedman, que es el editor en jefe de Massive Magazine, eh, que es, es prácticamente un curso en sí mismo, pero tú tienes que saber filtrar qué es lo que puedes y no puedes hacer en tu página. Nosotros para Q2 ya tenemos definido un roadmap solo de performance, que lo, lo hemos sumado a, todo, a todas las funcionalidades que queremos sacar, pero vamos a reservar siempre un huequecito a performance y QA, y y ya sea Q2, Q3 y Q4. Este año va a estar muy enfocado a, al rendimiento y bueno a favorecer al, al ranking de, de Google. Porque lo que queremos son que la gente entre y que, que no sufra de de CLS, que no sufra de LCP, que no sufra de FID, que le guste navegar por la página. ¿Cuáles son las herramientas que hemos utilizado para acometer esta misión que, que, os, que, os, hemos, eh, que os hemos enseñado? ¿no? Que era la misión de, de cumplir con las core web vitals y eliminar RIAD. Pues básicamente eh, las que nos ofrece Google en el sentido. no Lighthouse, que es la herramienta que ofrece en el propio navegador para evaluar eh, la performance, eh, la accesibilidad, las buenas prácticas de tu página También hay un overlay que tienen un poco oculto Pero bueno, que se puede sacar fácilmente Que te saca eh, las tres métricas clave de, de Core Web Vitals Que lo puedes ir viendo en tiempo real según haces scroll en, en la página También hay otras páginas como Web Page Speed, creo que se llama Y el propio inspector de, de performance de, de Chrome todo, todas en su conjunto son una ayuda muy buena para avanzar en, en, esta, en esta mejora de los tiempos de carga y eliminar bloqueos innecesarios en la página para, bueno, para aumentar la experiencia de usuarios y la conversión de, de esos usuarios en nuestra página. Eh, a nosotros, de todas maneras, más allá de estas herramientas, lo que más nos ha servido ha sido montar un servidor de Lighthouse que bueno, está disponible en GitHub, es open source, eh, no tiene mucha dificultad y con esto hemos podido hacer un seguimiento de, eh, específico de cada métrica de, de Core Web Vital a raíz de, de las versiones que íbamos sacando. Entonces eh, tenemos una gráfica muy buena que es la del TBT y la del FID que es que se nos hunde a, a mínimos en, en el momento en el que soltamos la versión que ya no tiene RIAD y esto para nosotros fue pues súper motivador y, y es el resultado de, de mucho trabajo previo. Eh, a día de hoy podríamos decir que la razón está en el top 2, top 3 de medios de España en Core Web Vitals. Hay otros medios que también han hecho, han hecho los deberes y, ha, y han metido mucho trabajo detrás. Así que eh, eh, eso es lo que os quería contar hoy, que relacionado con, con la conversión y el growth, antes de te, te, hay que sopesar si antes de hacer growth eh, tu página funciona bien o no, porque para hacer growth la gente tiene que venir a tu página y si ya los estás echando antes de poder hacerles growth, pues apaga y vámonos. Gracias y esto ha sido todo, espero que os haya gustado.